Activo señores, los asobrosos Néstor Flow, papá Tarima Hoy está solo como la mala, Dicen los, los viejos de antes Pero me acompaña uno de los duros El que Génesis dijo que ag agrupó Un tro de gente En un video que este hombre Todo el mundo Está hablando del Bintle Señores, el Bintle con nosotros Un aplauso, muchachos el Bindle, mi hermano, llegaste a tu casa, los neto Netoflopa, para estar y mala realidad. Claro, un háblame placer. de ti. Primeramente, un placer estar aquí en tu programa. Tú de una vez me llamaste para que viniera a dar una explicación claro, porque sobre el Génesis. Yo te llamé Vintle. Yo me género, da no género. sé quién es Génesis. Quiero conocerla porque han dicho que no está comiendo. No, no, es varón, no, no, no es hembra. Oye. Génesis. Pues mira ahí. Es varón. tú. Es pues, varón, es varón. Entonces. Que lo que monta. Tranquilo, háblame de ese video. Si pueden tener las imágenes por ahí. Sí. El video que todo el mundo está hablando de él. Había sí. muchas personas mirando el video. Yo quiero que tú me hables de eso. De... por el COVID-19. La gente ha criticado. Mucha gente positiva. Mucha gente negativa. ¿Qué tú tienes que decirle al público? En cuanto a toda esa persona... Hey, mire, pero... ¿a ¿Dónde es eso? eso es aquí? Eso hay me en el callejón de Glotín. ¿Dónde es eso? En el callejón de Glotín, le dicen, en la 4 con Emilio Prudón. ¿Qué significa la JJ que la veo está... en la macarilla? Eso de... es la compañía, Jonathan, oh. que es mi nombre verdadero, y Jorge, que es el pana mío, grillo mío, así que estamos metiendo mal. Ok, abajo. Oh. en ese video, hay como un millón de personas detrás de cámara. <risa> Víndole. ¿Qué tú tienes que decirle a la gente que te ha criticado porque no. no hay mascarilla. Detrás oye, de cámara... Eh, tú llamaste eh, a toda esa gente. No, oye, oye, que lo que el mejor que abregamos en esta vuelta soy yo. ...porque... Porque toda esa gente que tuve ahí, yo di mascarilla, yo di más de 100 mascarillas y suelta y todo, ¿vale? ahí donde están. Aparte de eso, faltaron y compré de la mascarilla desechable de que venden. Lo que pasa es que la gente queriendo salir en el video. Se la quitaban o queriendo que la gente lo conozca, ya eso yo no lo puedo controlar. Pero tú cumpliste. Pero este yo con... cumplí. Yo hasta tenía. Atención, gente. chamaquito sí. con manita limpia y toda la vaina claro, no? tenía el protocolo. Y detrás de cámara se ven gente con la mascarilla y se ven gente con mascarilla. Pero que ellos quieren salir en el video. Son cosas que ya cuando yo estoy grabando no puedo controlarla. ¿tú, ¿Tú me entiendes? y el equipo de trabajo está enfocado ahí. Enseña la mascarilla. Mira qué bonita mascarilla. A, claro, a ver si lo sea, sí. una. Grillo Music, no, yo le tengo la macarilla y lo poloché de todo el momento. Pero hay Grillo Music ver, lo vamos a notar. Bien hecha, ¿eh? bien hecha Mira, que protege, que no eh. es que no es algo, tú sabes. Ok. Por ahí no pasa nada. Atención okay. Génesis, con calidad. Pero eh. tú esperabas a todas esas personas que no, por eso mismo es que no entiendo, oye, que los que ellos vinieron Tibigón, Zaracaquico, son panitas míos y yo escuchado. es del bobo, ¿verdad? Es del bobo, okay. los bobos son míos. Eh, señores, eh, el hombre tiene contacto. Oye, ya está pegado, está pegado. esto estaba sonando desde que estaban pintando. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? que esto? No, el video del blinde, porque yo en, ese, en este mismo mes ya yo he rodado tres videos en la misma zona, porque esa es la zona mía, ¿tú me entiendes? Eh, video de raw otro video comercial, y estamos metiendo manos, hablé con ellos o oh, sí, voy a bajar para allá, para el video, para apoyarte, normal. Aquí nadie hizo y que negocio, que era para darle propaganda a nadie. Esto fue todo... Como no es a mí, tú me entiendes, pero claro, claro. a eso de hacer tan grande fue algo incontrolable. Porque no, mira, bajó el Gatillero 23, que está pegadísimo en Santiago, en todos los lados de, de la gente de Tribu Si bajó o SAURD, RD, bajaron pila de productores, pila de gente, a llegarme ahí. Ellos ni sabían quién era el del video. ¿Y quién, quién es que está grabando el video? Tú, oh, shit, pero yo te conozco. ¿Tú me entiendes? Claro, Entonces, claro. cuando tú viste tú a esa persona y no te percataste, no pensaste. Oye, esto puede traerme un problema, toda esta gente con el COVID-19, pero tú explica que tú tenías tu protocolo hecho. Claro, tú no claro, incluso, incluso mi equipo de trabajo, y en la zona que yo estaba ya operado por ahí por ahí mismo, uno estaba era cerrado, Yo no estaba compartiendo con ninguna de esas personas. Ahora que me vengo a dar cuenta que en verdad se dio. De una claro, manera que uno no esperaba Ahora, eh, para que no haya confusión Para que no haya confusión, atención El video que estaban ahorita mencionando no es el video mío Si tú ves los fondos del video no hay ninguna casa pintada ni nada bonito donde, donde tanto esos colores. Ahí el video mío, tú me entiendes. Okay. Y si tú ves, mira, ahí yo estoy grabando parte de mi video. Ah, ese, no ese es el video tú? tú. no ves gente involucrada. Cuando tanto la gente brincando, tú ves gente con mascarilla y gente sin mascarilla. No, claro, gente aquí, quiere pues. su vistilla también, porque imagínate la tinta. Eso no lo eso es, lo que, viene, si no es que los si no los barrios son incontrolables. Tienen también. que quitarse de su vaina para que lo vean, ¿verdad? Ellos ellos utilizaron eso? eso. Claro. Pero el 20 le cumplió con. Con el protocolo y dando mascarilla y dando manita limpia de pica porque claro. el, el plinte tiene como un flow new no, háblame de eso <ríe> tu raíz no no ti. yo soy de aquí de san francisco de la bienvenida la calle 4 ese lo mía, que pasa bro, es bro. que yo duré un tiempo viviendo en Estados Unidos... allá estaba bregando con la música full hacían los pero allá hay diferentes tipos de plataformas ya tú haces tu ambiente tú y tu música tú aquí es te pegaste aquí, hay que poder hacer el país entero. ¿Tú me entiendes? Claro, Entonces, claro. venimos para acá a trabajar y a meter mano. ¿Tú me entiendes? Grillo Music, eh, ¿va a ayudar a los talentos que están. Ten en claro. cuenta que hay unos talentos que son medio malos. No, claro. pronto ¿Oye? nosotros estamos haciendo nuestro estudio de estoy... grabación, ¿Te nuestro te estudio diciendo, de video. Okay. Y cualquier nuevo talento que pueda entrar a la vuelta se mete. ¿tú claro, ¿tú me entiendes? claro, porque me si un así? video, porque yo hago de todo, atrás de ti hay un video. Ya, tú claro, baila, el tú Oye, muchacho <ríe> y me quito mi mascarilla también, porque tiene que verme. ¿Qué papá tarima que está ahí? Señores. Eh, Bintle, ¿cuántos temas tienes tú grabado? ¿Cuántos? Profesionalmente tengo como unos 7 o 8 temas. Que esos son de calidad, que están ready para la calle. Eh, en las redes no tengo ningún tema. Eso le vamos a hacer algo clásico. Se subió nada más con una foto, pero ahora va a salir con video. ¿Tú me entiendes? Eso va a ser un tema que va a ser viral antes de salir. Ya tuviste la toma de, atrás de cámara. Que eso no es algo que uno no, uno no lo anuncia, como que es un party ni una... Ni algo así, eso se dio. Eso fue que la dio. gente llegó, cuando bien Ajá. esos colores, el la calidad. Que ejemplos, Jaracaquico no tiene ni uno ni dos meses pegado. Ese video salió hoy, ya mañana se pegó, pasado ya hace, ya. Por ahí sigue. ¿no? O sea, necesita de uno a dos días para hacerse viral y eso está ahí plantado, para el día que, que salga. Sale este sábado el video, atención, este sábado sale el video. Este atención, que... Génesis. Claro, sale el, el video. Blintel, el el, Blintel, el como este el programa ayuda a los francos macorizanos me, me, me, me dicen que, que le fa falta, van a hacer más cosas en ese callejón. Claro, man. y yo hay varias tomas porque... El ritmo de esa canción, una sorpresa, no voy a decir los nombres de los que van a colaborar. ¡Hay un ritmo también! Oh, hay, ahí es, mismo. Eso, ya, eso ya está puesto, porque es que ya esa plataforma Oye, está vida. dibujada. ¿eh? Y eso se dibujó. Está trabajando bien, ¿eh? Trabajando no, bien, claro. el, atención, ese ¡Hombre, Gelsi, atención! Ese video Pile no tiene... Pero el, el video tiene... Es eh, eh, limpio el video. El video va es limpio. De... Yo hablo ahí de... De no. los niños que salen, tú sabes, yo no estoy... No tiene mala palabra. No tiene mala palabra y aparte de eso no estoy promocionando lo que es que discoteca, que bebida, sí, que vamos no a ponernos locos. ¿Cómo que dice? ¿Cómo nah. que dice el tema, ¿Te Es que chilo. yo le digo... Eh, eh, yo le digo... El coro, el coro. Eh, el coro. Vamos a hacer algo clásico, vamos a hacer memoria, vamos a recordar los viejos tiempos, un pari de marquesina, dale volumen a la bocina, se revienta el etéreo, coge a tu jeva por la cintura. Hey. Disfruta el momento, que la vida es solo una, compadre. Y cuando se va, no existe el lamento. Vamos a hacer algo clásico, clásico, clásico, clásico. Eh, eh, bien, eh. eh, eh atrás, está, está bien, dale, está, está claro, bien, el hombre, está bien. Hey, hey, un aplauso. ¡Bien! Eh, un tipo atención. bien. Atención. Génesis pensaba que era un loco viejo. Sí. Eh, no, bien. No, atención, no, Génesis. No. ¿Cuándo le sale el video? El sábado, el lunes aquí. El, el, uno, el, el lunes, aquí. Aquí, el lunes aquí. No, video. está bien, estamos No, tiene que decirlo ahí. Claro, aquí. el, el es lunes. que venía a traerlo. Claro que sí. El sube. lunes está Ven comprometido traerlo, aquí. Ve el ve el ve ve. vintle. Y Jaraca Kiko fue un invitado, ¿verdad? Un invitado. Sí, no, ellos vinieron en verdad pues a apoyarme, a salir en el video, igual como lo puedo hacer yo, porque uno Hola, se conoce musicalmente claro. y también ya uno. Después pasa lo personal la gente, la gente y se te, te hacía, ofrecen para lo que sea. La gente te hacía más coro a ti que Jaraca Kiko. <risa> no sí. en verdad estaban ahí a mí? Tibicón, estaban ahí para bien. mí pero... estaban en su zona, uno en sí. su zona es un rey no, no, claro, pero que eso es bueno porque yo voy para un par de días para allá, para la zona de ella grabar con ella, hacer pilas de cosas entonces, ¿qué va a pasar? ellos me van a aceptar de la misma manera claro ¿tú me entiendes? Claro. el COVID-19, un mensaje a esos muchachos que andan en la calle, que tú tienes que decir bueno, el mensaje es que la gente lo primero que se quede en casa, en que tenga la libertad de salir, y que se pongan su mascarilla, yo voy a hacer no sé, hay gente que no le gusta usar, así que para no promocionar nada, ni esto, igual como la de los políticos. Ah, no, que eso tiene. Pero esas son las que vienen. Esas son las que vienen, de todo color, y voy a estar regalando. Hay flaco, quiere 500 una? y 600 mascarillas por barrio. Hay flaco quiere no una? voy a poderle dar a todo el mundo, pero por lo claro, pero pero menos, parte, de mil gente, tu... salvo 500, tú me entiendes, y tu vamos a hacerlo. Claro, va claro. pues va Había nosotros. mucha gente equivocada, y que no, que. Que toda esa gente que invitaron no se invitó a nadie, ¿verdad? No, nada no que... más se invitó el equipo de trabajo de video, la bailarina, que hubo un grupo también de coreografía. Que okay. es de los determinados de, de aquí mismo no de Vitival. Este eh, eh. Contraté como 15 o 16 modelos de Santiago, de otro sitio Oye, Entonces, eso fue eh, algo no programado. No, no, fue un no, dinero, dinero en loco. pintura también. Eso en no pintura. fue promocionado por nada. Ciento y pico en pintura, porque pinté yo el cuarto en mi casa y fue como cinco mil pesos. Eh, ahí hay como 10 casas. 15 Diez casas con dibujo y diferentes colores, pre y brillo ¿Y de ¿Quién tono? pintó eso? Me parece esa pintura. Oh, ¿eh? ay, que... Esa pintura fuerte, ícono, men, mío icono. personal, Icono, ¿eh? Claro. Un artista, ¿eh? De es todo. Fue criticado por, por lo, la mural, pero eso está ready. Eso es que siempre le gusta ese sonido. Un saludo a Icono que es nosotros personalmente. Y van a saber mucho de Icono, porque está trabajando con nosotros, con Grillo y ya eso es lo que viene. Grillo, hace, claro, sé que mamá me hace mi diseño, mi nila de ropa, eso Pero es lo que bueno. viene. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? claro. Bueno. estamos, no haciendo, un meter, de, tiene, tiene estamos haciendo un estudio de, estamos haciendo un estudio de video y un estudio de grabación. Antes de irte, eh, llévate los WhatsApp de nosotros, claro, no, no, queremos, no, no. ustedes... Ya. Claro, claro, marido, claro. No, no sé, claro Oye, el movimiento que la gente esperaba De aquí ya salió ahora oh, Porque mía. mucha gente critican eh, A, a tal a haber, persona no, no, Va a haber un antes y un después del Bindler eh, El persona. antes siempre aparece el antes siempre va a aparecer, el, el blinter mal, el blinter eh. siempre va a aparecer por ahí, cualquier videito. Después que viene. Pero después hay que ver la pampara, Eso dice? fue después del video, ¿te acuerdas? del bínguez, sí. eso fue que del video. Ah, pero Ah, primero aquí, donde estaba allá, pues yo lo he visto, eso, todo eso Bindles. va a suceder. Tenemos ya. la fama ya, eso. que algunos artistas se pegan y se olvidan de San Francisco, o sea, eh, de sus artistas. Mm. En una pegada tuya, ¿seguirás tú apoyando el talento nativo de aquí? Es buena pregunta, porque oye, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy luchando también por mi sueño. o si no, no estuviera haciendo música, y ayudar a otros, ¿tú me entiendes? Sí. Nadie tiene de más con nadie, el talento, cualquiera tiene talento, tú mudas una canción y la pega. entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Darle el mejor consejo, ayudarlo, si puedo ayudarlo, pero yo no puedo dedicar mi tiempo a cualquier talento que yo vea, porque no tengo tiempo ni para mí, en mí es que están dedicando tiempo ahora mismo, y cuando me pegue va a ser peor tú me entiendes, cuando ya la cosa te, que uno no puede tener en ningún lado va a ser peor entonces cualquier talento nuevo no va a sentir ningún rechazo, porque ahí donde yo estaba, en ese video había un pila de artistas famosos y Fueron pilas de nuevo talento. ¿Y qué yo hacía? Yo lo jalaba y lo metía para el camerino. Mira, que una foto grabado con él. pan, pídele número, lo que tú quieras. ¿Tú me entiendes? Porque claro, en verdad. Bien. Para darle la oportunidad. Para darle la oportunidad. Y siempre que yo estoy haciendo un video, lo que sea, invito a quien sea. ¿Tú me entiendes? A cualquier artista, vego. Para que se vea como que cuando tú saques lo tuyo, también sepa que tú saliste en otro lado de artista, ¿tú ves? Sí. Pues Pero estamos metiendo manos, estamos metiendo manos. Señor, un placer para nosotros, ya aclarando todo que es GNC, tenes, no que, que te fuiste GNC. a correr. Te fuiste a correr, el 20 está aquí, aclaró todo, señor. Un artista, Franco Macorizano, el señor señores. Un placer para mí, hermano ya mío. Ya tú sabes, gracias por tenerme en tu programa y el lunes te traigo el video. El lunes video con la Y vienen y ya, pila ya. de video, en este mes van a salir a nivel de tres o cuatro videos. Otro video comercial se llama el fin de semana. Por pues la sombrita, compadre, un freestyle ahí para mantener el sí, movimiento activo. salir, dile, Jorge. Uy, sí, un sí video tiene que de salir. Eso, un sal. No, ya entonces, ustedes. El ya, Lunes, aparte del video, ¿qué más tiene que traer? La macarilla. La a macarilla y poloche. Ah, macarilla rosado. y poloche. Un ejemplo. El... mismo te encarga de darle, claro, entonces. Claro, sí. Un claro. ejemplo, el Vintle, señores, aclarando aquí lo sucedido con el video. Eso parece Brasil. Ahí, ¿eh? Señores, un aplauso para que... ¡Bien! Quede. ¿Eh? En otro lado, Señora, señor. mucha gente han tirado diciendo, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? La gente es muchas gracioso, gracias, hermano mío, estivo. por venir, El llamado y una vez el tipo dijo que sí. Y un saludo a Ale Bonilla y a esa gente. Y la mole, que mío, claro. lo saludos. La mole, que es mío mano, Señores, eh, vamos a un video musical y luego retornamos con lo más triste que tiene este programa, la despedida. ¿eh? <risa> Adelante. Bueno,